Familia, hola familia, bienvenidos. Miren, el día de hoy vamos a preparar un delicioso espagueti casero estilo mexicano. Estos son todos los ingredientes que necesitamos y miren. Ingrediente número uno es espagueti. queso mozzarella pero puede ser el queso que ustedes gusten solo es para anexarlo con la crema y los demás ingredientes para que quede muy sabroso se gratine, queda riquísimo siguiente ingrediente es nor suiza o caldo de pollo, aquí lo estamos viendo miren nor suiza, caldo de pollo solo una cucharadita Crema, en este caso yo le voy a poner esta crema, pero es al gusto de ustedes, la crema que ustedes deseen. Le vamos a poner una lata de leche evaporada, que también la conocemos como leche clavel. Siguiente ingrediente, le vamos a poner un poquito de sazón completo esto ya tiene todo, miren trae pimienta, ajo, perejil de todo le vamos a poner una cucharadita de ajo jamón aquí tengo rebanada, cuatro rebanadas de jamón, ya las tengo cortaditas le vamos a anexar jamón siguiente ingrediente cebolla, ya la tengo aquí ya presentada, ya la tengo picadita y por último el siguiente ingrediente es una tableta de queso filadelfia es para que se gratine todo, entonces todos estos son los ingredientes para esta deliciosa receta, espagueti casero estilo mexicano y aquí estamos viendo... Una panorámica es espagueti, queso mozzarella, nor suiza, caldo de pollo crema, leche evaporada que es la clavel, el sazón completo, las especies, el ajo, el jamón, la cebolla y el queso filadelfia Familia, miren, ya aquí ya tengo el agua hirviendo. Es el momento que le vamos a anexar el espagueti. Y acá ya tengo el espagueti, eh, el sobre de, de, bueno, la bolsita, perdón, no es sobre. La bolsita de espagueti pues era bastante, solo vamos a cocer la mitad. Y miren, les comparto. Vamos a comer el espagueti con unas tortitas de brócoli con avena. Esta receta ya la tenemos en, en nuestro canal Exactamente en nuestro canal De YouTube Ale Loli Family Vlogs Y miren ya nada más están cociendo Las dos últimas Son tortitas de brócoli con avena Esta receta si ustedes gustan Ya la pueden ver ahí en, en nuestros videos Para que las hagan quedan muy ricas Estas tortitas son muy saludables Muy deliciosas Bueno entonces vamos a Seguir con nuestra receta de De espagueti y le vamos a anexar el espagueti para que se cosa Ya está aquí el agua hirviendo. Y entonces vamos a dejarlo cocer pues, por unos 10 minutos. Y posteriormente pues ya le vamos a anexar todos los ingredientes. Y va a quedar muy muy delicioso este espagueti. Y ahora vamos a citronar la cebolla. Vamos a anexarle todos los ingredientes y pues ya vamos a tener nuestro rico espaguete. Entonces vamos a ponerle ahorita tantita esta mantequilla y le vamos a anexar la cebolla. Esto es para que le dé un sabor más sabroso a la mantequilla, al espagueti. Y le puse un poquitito de aceite de olivo. Entonces vamos a... Vamos a... a... Le sale lo que es la cebolla. Para que se empiece a citronar y... Vamos a darle unos segunditos, le vamos a agregar el, el jamón, le vamos a agregar eh, el queso filadelfia, la crema, el queso mozzarella, le vamos a agregar el nor suiza, los condimentos y el, el ajo. Entonces vamos, vamos aquí a, a darle un poquito vuelta. Para que se empiece a, a freír esta cebollita que va a quedar muy bien. Bueno, ahora le vamos a agregar lo que es una cucharadita de ajo. Le vamos a agregar el jamón. Lo vamos a integrar para que se vaya Incorporando todo Se va a ir friendo todo Miren Este espagueti va a quedar muy muy sabroso Y ahora le vamos a agregar Los siguientes ingredientes Le vamos a anexar un poquito de Nor Suiza, una cucharadita. Le vamos a anexar las especies. Aquí está. Es al gusto, lo que ustedes gustan ponerle. Vamos a, a incorporar esto. Entonces ahora le vamos a incorporar lo que es la, la leche evaporada Y alcanzo como ya la cebolla y el ajo ya, ya se acitronaron Con el jamón vamos a incorporarle la leche evaporada Vamos a anexarle también todo lo que es el queso mozzarella. Todo queda, está quedando mucho, muy bien. Vamos a anexarle un poquito de crema. Que serán unas, ahí vamos a ponerle pues unas, unas cuatro cucharadas. Que todo va a quedar incorporado. Este espagueti va a quedar muy sabroso. Ahora lo que vamos a hacer es revolver todo, miren todo, todo se va a incorporar, vamos a dejar por unos dos minutitos para que se haga bien todo lo que es la crema y esto quedó muy sabroso. Que empieza a hervir y vamos a anexarle también el queso filadelfia ya nada más por último. Vamos a incorporar el queso filadelfia y lo vamos a tapar para que se, se incorpore con todo. Aquí ya empezó a hervir todo lo que es la, la, la, este, la crema con, con todos los ingredientes. El queso filadelfia y... Pues ya nada más vamos a darle un minutito más y ya le vamos a incorporar el espagueti, miren, quedó muy, muy bien, miren. Vamos a, a incorporarle el espagueti poco a poquito, Y así lo vamos a ir integrando todo. Le voy a bajar un poquito la flama para que no se me seque mucho. Y le vamos a ir anexando todo, todo lo que es el espaguete Entonces de esta forma le vamos a ir anexando. Y le vamos a incorporar todo lo que es la crema. Todo, todo, todo, todo, mira. Aquí le estamos dejando caer todo y nada más es incorporarlo entonces vamos a vamos a ir incorporándolo todo vamos a incorporarle con toda la cremita y está quedando mucho muy bien crema que da en las orillas pero es poco a poquito para que no se abata mucho es incorporarle todo y así es como está quedando muy muy bien mire. vamos a terminar de, de incorporarle toda la crema y ya tenemos una deliciosa receta de espagueti estilo mexicano y buen provecho para todos y gracias por estar con nosotros Ale Loli Family Vlogs, saludos a la distancia para todos bueno familia pues aquí ya quedó nuestro espagueti, miren ya incorporé todo lo que es la, la crema, que la acabo de poner para que le dé un poquito de sabor y adornar eh, perejil y miren ya quedó delicioso, quedó muy muy delicioso, de hecho ya la flama la tiene muy bajita, y nada más está este, terminando de, de, de incorporarse nada más es un solo minuto. Y por último le vamos a agregar un poquito más de queso mozzarella, nada más para adornar y para que se gratine encima, miren. Vamos a agregarle un poquito más de queso mozzarella. Ya nada más es emplatar y a disfrutar de este espagueti. Bueno vamos a poner en lo que queda y ahí quedó el espagueti. Esta es nuestra receta espagueti del día de hoy. Me despido, nos despedimos como siempre, dándole las gracias. Nos vemos en el próximo video. Y a disfrutar de este riquísimo espaguetín. Hasta pronto familia. Bueno, como les había comentado... Tengo a mi lado unas deliciosas tortitas de brócoli con avena. Es con lo que lo vamos a acompañar. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Saludos.